Eh, buenos días, eh, ¿cómo están? Eh, vamos a dar inicio a la webinar. Solo quiero antes que me confirmen si me escuchan y si todo está en orden, si están viendo la presentación. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Valencia. Sí, sí, sí se está viendo la presentación y te escuchamos. Pues yo te escucho. Vale, listo. Entonces, eh, eh, bueno, vamos a dar inicio. Cualquier cosa eh, me van comentando. Eh, y pues bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, estoy con Jesús Almanza y Roberto Monteiro. Eh, para mí es un placer compartir este, este espacio con ellos. Eh, más, más adelante ellos van a, a hacer su presentación. Eh, para mí son un par de cracks en el tema de WSO2. Entonces, pues primero que todo, gracias por, por permitirme estar en ese espacio con ustedes. Y pues vamos a dar inicio a una serie de entregas eh, que vamos a empezar a, a, a, a entregarles eh, vía webinars, papers, incluso eventos. Entonces, los invito a que estemos conectados, a que, a que estemos eh, alineados. Y pues bueno, quisimos empezar esta serie con un tema un poco general, eh, una base o un frame que nos permita empezar a ahondar en temas un poquito más técnicos. Eh, y aquí los invito a que... Nos retroalimentemos, los contactos están ahí y pues si tienen un tema de interés eh, que esté relacionado con seguridad lo podemos abordar y lo podemos preparar. Y ojalá incluso nos animemos a hacerlo en conjunto. Es como una invitación de mi parte. Entonces, eh, gracias. Eh, la, la, la webinar de hoy es Soluciones de Código Abierto, Perspectivas, Resultados y Soluciones de Valor. Eh, yo voy a hacer una pequeña introducción, eh, no me voy a demorar mucho para que Roberto y Jesús profundicen un poco en, un, en temas bien interesantes que estamos eh, manejando y viendo en general. Entonces, eh, estamos acá, pues TICSTAR, nosotros somos un partner representativo de la región para WSO2 y pues, WSO es el fabricante eh, pues que ya conocemos y que vamos a ver un poco más adelante el tema de qué perspectivas está teniendo en la región. Eh, la agenda, pues lo que les digo, yo voy a hacer una pequeña introducción del tema eh, conceptual desde el punto de vista eh, de la generalidad eh, y la filosofía, un poco la filosofía nos van a llevar a temas más puntuales en términos de compañía 100% pensó o dos y una demostración práctica o no práctica sino pragmática del tema metodológico eh, eh, con Jesús, ¿vale? Entonces, mmm, la primera parte, pues, es el modelo open source. Eh, en, este, en este punto, cuando todos hablan de open source, digamos que eh, queremos hacer el marco, eh, la comparación, y ver cómo ha evolucionado la perspectiva que estamos manejando hoy en día desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de gobierno, incluso yo quisiera ir un poco más allá, desde el punto de vista de economía y sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de open source, eh, o de código abierto en países de latinoamericanos, sobre todo, antes había un estigma, habían unos temas ahí que no, que no daban confianza, sin embargo, eso ya está desmitificado totalmente. Hoy en, yo hoy en día me atrevería a decir que el open source técnicamente eh, y en características técnicas es comparable, incluso en algunos casos mejor, que modelos privativos o licenciados. Entonces, desde el punto de vista técnico y las capacidades parece que no hay diferenciación, la diferenciación debe estar en otro lado. Entonces eh, quiero hacer ese marco y bajarlo a lo que está pasando en la región y en el mundo con ejemplos claros, estrategias, eh, incluso estrategias sistemáticas dentro de gobiernos y regiones. Entonces el open source desde el punto de vista eh, de su concepción y de lo que todos conocemos es sinónimo de ahorro, eh, es sinónimo seguramente de libertad, libertad en términos de flexibilidad y de que me permita eh, crecer de una forma eh, eh, customizada a mis necesidades, también que me permita no depender de otras eh, tecnologías o ser restrictivo, eh, y otro sinónimo es desarrollado por una comunidad, siempre la concepción y la filosofía de los surge es un tema colaborativo. ¿sí? Eh, hoy en día muy de moda en temas de innovación abierta, economía abierta, eh, economía colo colaborativa y cooperativa, eh, que, que agrega mucho valor hoy en día a las soluciones y a la a abordaje de los problemas empresariales y estados. Entonces, sin embargo, esa, esa concepción eh, para mí es un poco reduccionista porque lo pensó como filosofía, no solo técnicamente, sino como filosofía y como marco de trabajo, va mucho más allá. Entonces yo lo quise enmarcar y, y hice una comparación un poco eh, con el tema de los avances en temas de astronomía y demás, pero sin embargo quiero rescatar la perspectiva tan amplia que tienen a ver las, estas soluciones. Desde el punto de vista epistemológico, eh, nos abre nuevos paradigmas para buscar nuevas preguntas y resolverlas y nuevas formas de, de crear conocimiento. Es una filosofía, no por ser open source, sino por la filosofía y la concepción de colaboración. Eso es un tema muy importante acá. Eh, por otra parte, desde el punto de vista tecnológico, lo, lo, lo, lo rescatamos arriba. y Es un tema colaborativo, es un tema que seguramente eh, nos permite tener soluciones low cost y con un ROI más interesante incluso. Eh, con una concepción de trabajo en equipo, ¿sí? eh, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista estratégico y de innovación, vamos a ver cómo, no porque nosotros lo digamos, sino la, la perspectiva y las, la, la visión de las empresas lo está viendo así, como un elemento de valor, como un elemento disruptivo, como un elemento que impulsa temas tan importantes como el de la innovación y por ende la estrategia de las compañías. Y por último, yo quiero ser más abarcante aún, y es un tema que básicamente está impulsando el desarrollo. El desarrollo y la sociedad, una sociedad cooperativa. Eh, es decir, que la herramienta Open Source, la filosofía Open Source, eh, nos está trayendo una perspectiva, un panorama interesantísimo en términos de desarrollo. Desarrollo no solo tecnológico, sino desarrollo como sociedad, desarrollo como empresa, desarrollo como todo. Desde su misma concepción, de trabajo en equipo, de cooperación, y de todos co-crear. Entonces, a, a hoy no se pudiera decir que es un tema de comunidad, de desarrolladores, sino de comunidad somos todos, ¿vale? Entonces, eh, son unos slides, ahí, unos slides muy, muy generales que quise ponerlos como mi introducción para lo que vamos a ver más adelante cómo esto se aterriza a, a soluciones, a aplicaciones y a proyectos. Eh, acá, por último... Quiero, bueno, quiero rescatar la importancia también con este slide de open source. El último año vimos unas movidas interesantísimas y ya, digamos que es imposible que los modelos privativos sigan, sigan en contravida de lo que es open source. Vimos adquisiciones, como IBM compró Red Hat, cómo se han hecho crecimientos ya no orgánicos, sino de adquisiciones de muchas empresas que antes estaban en contra. De la filosofía pensó si ahora han tenido que eh, aco acogerla simplemente porque está agregando valor si algo que no agrega valor seguramente nadie lo va a querer y esto es lo, la prueba fiel de que se está moviendo el mercado de que hay unos jugadores importantísimos interesantísimos hoy en día entonces eh, aquí quise rescatar un, una encuesta que se hizo hace poco esto es 2017 por el IDC, donde la perspectiva de lo, donde quise rescatar la perspectiva en América Latina. Se encuestaron seis países uh, y veremos ejemplos más adelante de algunos de esos países. Y básicamente aquí vemos como el open source ya no es un tema eh, de prueba, ya no es un tema que, que está mitificado porque no tiene calidad, porque no tiene soporte y demás, sino que es un tema que ya está embebido en las estrategias de las compañías. ¿sí? Es un tema que se ve que ya se está usando y que ha traído soluciones eh, importantes. ¿sí? Estamos viendo una transición hacia esquemas OPEX como, se me come, OPEX, como se menciona ahí, y lo que mencionaba más arriba, el puente entre la eficiencia y la innovación, parece ser que la clave está en el tema de código abierto. ¿sí? Vamos a ver cómo la eficiencia... Eh, de costos que se menciona ahí, como la dependencia no de un solo proveedor, de una sola tecnología, se, se está viendo valor, como esa, esa libertad que se habló arriba es, es importante para el tema de personalización y la flexibilidad de las soluciones. Entonces, eh, aquí, ya para no ser, esto es un tema que se extrajo, la, la encuesta, la perspectiva la podemos revisar al detalle si quieren más adelante. Eh, traje de los sitios más importantes sobre nueces. Miren, ese 70% que ya utiliza la tecnología open source en producción. Entonces, digamos que es un, es, un, es, un, es un indicador, un fundamental importante en temas de, de mercado. Por último, ya para cerrar mi, mi, mi, mi, mi, mi parte, ya para no ser tan macro y tan base en, en el concepto, vemos aquí unos ejemplos claros que los. Se hicieron una búsqueda muy sencilla eh, en estos países. Encontré algo reciente con respecto a proyectos, con respecto a iniciativas, con respecto a soluciones en entidades públicas que seguramente eh, supieron su necesidad con temas de pensor. O seguramente no, si no sabemos que tienen soluciones de pensor, muchas de ellas usan WSO2. Eh, ¿sí? Hay unos ejemplos en Colombia, en Ecuador, en Argentina. En Argentina seguramente no WSO2 pero las otras sí. Entonces, eh, es un claro ejemplo de cómo las naciones están viendo el valor. Voy a rescatar lo que está haciendo Ecuador como un ejemplo y un referente en contratación pública, soportándose, además de en estrategias de transparencia, innovación, en, en estrategias tecnológicas que han traído ahorros importantes. En la última semana se hablaba de ahorros de... de 450 millones de dólares en, en contratación pública, lo que refuerza mi idea de que se puede crear sociedad. ¿sí? En la medida que seamos más eficientes, como lo decía alguien, eh, gastar mejor y una forma de, comp de compra más inteligente y eficiente nos va a permitir desarrollar un, una sociedad más equitativa y demás y ser un poquito más altruistas ahí, pero, pero, pero creo que da lugar. Entonces, eh, estos son algunos ejemplos. Seguramente con las entregas posteriores vamos a ahondar en, en muchos de ellos. Los invito a, y repito y reitero, a que nos cuenten cuáles son sus perspectivas, sus necesidades, eh, sus, sus, sus proyectos, eh, y se integren a nosotros. Se integren en estas entregas de información, en proyectos, en pilotos. Eh, ya miraremos cómo podemos resolver eh, esos, esas eh, iniciativas con la metodología, que también se ajusta muy bien a temas de WSO2, eh, y pues es eso, entonces eh, para no quitarle más tiempo a Roberto y a Jesús que como le dije eran unos cracks, es como tener a Romario y Bebeto en el equipo, entonces le doy espacio a, a Roberto para que nos cuente la estrategia de WSO2 y un poco qué está pasando en la región. Muchas gracias don Sergio, gracias por, por la introducción. Por, por traer... aló est... Hola. Hola, Roberto. ¿Te perdimos un segundito? Sí, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Estamos viendo. Ah, sí. Sí, dale. Vale. Bien, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Bienvenido a todos. Le habla Roberto Montero. Soy del de equipo de WSO2. Estoy ubicado en Brasil. Y, y nosotros ahora vamos a dar, darles una visión de la compañía WSO2, una compañía 100% open source. Y qué hacemos que qué competencias tenemos, qué productos ofrecemos a nuestros clientes para que tengan esta ventaja de, de, de, la, de plataformas open source, que como Sergio ya hubiera hablado, es una forma increíble de tener la competición a niveles empresariales, la única forma que, que hay hoy en día de competir en el mercado, de tener la fuerza de, de, la, de una comunidad soportando la, el avance de, de los productos son productos open source ¿sí? Entonces me alegra mucho poder estar con, con ustedes acá hoy en esta mañana compartiendo esta visión y la misión que tiene WSA2 para la región de Latinoamérica ¿sí? empezamos acá en la región hace básicamente cuatro años cuatro o cinco años y eh, a, a lo largo del último año estamos con crecimiento avanzado en tres dígitos y, y estamos muy contentos con el feedback que hemos recibido de nuestros clientes la comunidad que estamos desarrollando acá todo basado en este principio básico de, la, de, de una empresa open source que es openness, sí, que la, la abertura es la forma disruptiva de darles poder, de, de tener fuerza, de trabajar en conjunto, sí, con, con una comunidad, con contribución, tener esta jornada de experiencias juntos, que donde todos son responsables, son responsables como un único team, sí. Por eso nuestra filosofía es compartir todo el conocimiento que tengamos, compartir toda la, la las fuentes, la propiedad intelectual de nuestros productos está ya está disponible. Puede bajarla, puede utilizarla, puede empezar su proyecto a, a nivel empresarial. Y si quieres, puede contribuir con el código, evolucionarlo. Ese es el poder de Open Source. ¿sí? Y hemos visto, como Sergio ha mostrado, que el, un mercado que está como... Eh, enfurecido, ¿no? Adquisiciones en billones de dólares, ¿sí? proyectos que, que estamos ahí a nivel de gobierno, nivel privado, empresas con capacidad y receta de billones. Entonces, el, el propósito inicial de nuestro, de nuestra de nuestro webinar hoy es decirles, mira, estamos en un momento único, estamos en un momento increíble en la región de Latinoamérica. Hemos visto el de una empresa como WSO2, expansión de sus recursos, expansión de, de, de conocimiento, y todos es un beneficio para todos, todos que trabajan con, con esta plataforma, con código open source. Es competir a, a, a, con, con los grandes proveedores, eh, tradicionales proveedores de integración como IBM, como Oracle, al mismo nivel. No al mismo nivel, porque nosotros estamos. Un, un ratito allá porque trabajamos en, en conjunto. ¿sí? Hoy tenemos como somos el, eh, la mayor empresa integradora open source, de código open source que hay en el mercado. ¿sí? Tenemos como un indicadores del Gartner para que nos pone como en esta posición de ser el único vendedor eh, el más grande vendedor de open source en, en la capa de integración nosotros no venden nosotros no no a, a nosotros no no interesa los aplicativos de crm de, de erp nosotros estamos ubicados en resolver los problemas de integración si ¿sí? tenemos plataformas de api de identidad pero todo todo enfocado en la integración los problemas de integración y con, con esto con esta onda de transformación digital de, de organizaciones que, que ahora tienen su dirección totalmente digital, ¿sí? por esta onda ellos van a necesitar este, tener plataformas ágiles sub, que soportan cloud native y micro integraciones y por eso somos una, es una opción muy interesante Solo rápidamente me gustaría compartir que, que nosotros somos una empresa global. ¿sí? Tenemos eh, ubicaciones en Mountain View, en California, en Colombo, Sri Lanka, London, Berlín, New York, São Paulo, Sydney. Ahora empezamos también una oficina en, en México y, y, y así sigamos como con esta presencia global. Tenemos clientes muy interesantes también. Eh, clientes globales eh, como eBay, como Uber, como son eh, Wells Fargo, son clientes con alcance mundial. Sí, hoy tenemos poco más de, eh, de 600 funcionarios, este slide está un poquito desatualizado, eh, y nosotros tenemos presencia en más países, en más mercados, a través de los partners que han hecho un trabajo increíble como el caso de Tixar en Colombia y hay muchos casos de éxito allá como CGR, como Ginardak, como Gian, como otros que, que ellos eh, están haciendo un trabajo increíble. ¿Sí? Eh, hoy el mercado de integración, estamos con 37.7% de este market share. Es una oportunidad para todos. Estamos en, en, en la crista de la, de la ola y podemos disfrutar todos juntos de, de, de esta posición. ¿sí? Eh, estamos como líder en el Forester también, como líder en, en, en API Management Solution ¿sí? y competiendo con los gigantes, con Google, con IBM, con Software AG, y dejamos muchos otros para atrás, dejamos Oracle, dejamos Microsoft, dejamos Mule, dejamos HeadHead. O sea, estamos muy bien posicionados en estos cuadrantes. Y eso es importante porque el estudio de ellos es un estudio profundo es profundizado. A ellos les gusta hablar con nuestros clientes, tener la evaluación de nuestra plataforma, nuestras competencias... Eso sí abre muchas puertas, ¿sí? Tenemos también en Open Gear Co. otro Otra empresa analítica que nos ha posicionado muy fuerte en nuestra suite de Access Management y Federation. Y estamos viendo eh, muchos proyectos de CIAM en la región, ¿sí? el Customer Identity and Access Management. Hay muchos proyectos de integración con... con con la plataforma de identidad, manejo de la identidad, es un, un, otro tema muy importante y muy caliente de nuestra región. ¿Sí? Para ponerles un poco la idea de, de lo que ofrecemos, eh, el entorno que tiene, que tiene nuestra plataforma, es decir, Enterprise Integration, Identity Access Management, API Management, Analytics y String Processing. Básicamente, estos cuatro productos se forman la base de nuestras plataformas. ¿sí? Y por ahí, basado en eso, tenemos un entorno de un proceso de maturidad, una metodología, una arquitectura de referencia, donde eh, compartimos con nuestros clientes una propuesta de, de una jornada, de un... De una de evolución desde el monolítico para Integration Agile. Ese es el tema que Jesús, eh, nuestro próximo presenter, va, va, va a hablar con, con ustedes: qué, qué es eso eh, y qué se pasa. Entonces, básicamente, no, muchos proyectos se empiezan con, con la, la idea de exponer datos de las organizaciones para otras empresas. ¿sí? Enviar dados, hacer B2B, B2C, esa es la forma más, más simple, la forma más ágil que hay hoy en día, es trabajar con APIs, ¿sí? es ofrecer APIs a sus clientes, sus parceros, para que ellos integren sus aplicaciones, desarrollen nuevas aplicaciones con las APIs que tienen públicas y ahí crear negocios disruptivos, ni ¿sí? crear nuevas fuentes de renta, eh, tener agilidad en, en respuesta para el mercado. Todo eso se empieza con API. Y nuestra suite de API Management es posible hacer, gerenciar todo el ciclo de vida de una API, desde la parte de la creación, de, de reuso, gobernancia, analítica. Tenemos opciones increíbles, tenemos hoy en día, más de 20 mil APIs siendo eh, utilizada por más de 200 mil organizaciones. Ese es el número de WSO2, de la plataforma de API Manager de WSO2. La capa de integración, donde tenemos productos como ESB, VPN, Message Brokering, Data Integration, hoy estamos en la casa de 6 trillones de transacciones por año. O sea, son muchos clientes que, que hoy están utilizando la plataforma de Enterprise Integrator. Entonces, eh, es, es un concepto interesante porque PSV, VPN, Message Broker, son temas que no son nuevos, ¿sí? Ya, ya lo escuchamos uh, estos, estos nombres hace muchos años, pero ¿qué cambia? ¿Qué es distinto de, de, del mundo de hoy? para el mundo de un par de años atrás, de una década atrás. Es decir, hoy tenemos conceptos de microservicios, tenemos conceptos de microintegraciones, tenemos conceptos de arquitecturas desacopladas que juntas pueden resolver muchos casos, muchos requisitos, muchos requerimientos del negocio. ¿sí? Es escalar al punto... De, de soportar largos volúmenes de transacciones este, estar este concepto de de servicio más desacoplado eso es un tema que, que manejamos bien y básicamente estamos en dos mundos sí tenemos sí el modelo tradicional el modelo centralizado pero también estamos con el mundo de cloud native sí eso, creo, Jesús, otro tema que Jesús va a hablar un poquito más en su presentación. La capa de identidad en access management, eh, podemos trabajar acá con federaciones de identidad, single sign on, provisionamiento de usuarios, analítico, autenticación, identity management, consent management, son temas que con la ley de protección de datos creo que es otro tema muy fuerte en la región, ¿sí? Ley de Protección de Datos, que es GDPR eh, de, de, de la Unión Europea. Eh, tema como CIAM, Customer Identity Access Management. Y nosotros, eh, no solo el customer, pero el cliente interno también, la identidad, el cliente interno también es importante. Entonces nuestra plataforma de identidad también maneja eso. Y la parte analítica, eh, para... Para que tenga una idea, dos nodos son capaces de soportar 100.000 transacciones por segundo. Acá estamos hablando de, de stream processing, de procesamientos eh, de eventos, ¿sí? una arquitectura orientada a eventos donde podemos al tiempo real de detectar padrones, detectar eh, <coughs> casos de eh, antifraud, poner sistemas que, que manejan este tipo de cosas Y todo eso, tenemos op opciones de ofertas de deployment en nube, en nube manejada, en cloud, y, y también otro tema que me gustaría traer acá, que creo que nuestros próximos webinars podemos hacerlo dedicado a eso, es el Bailerina. Sí, Bailerina es un lenguaje de programación nueva que... Utilizó los mejores conceptos, las mejores ideas que tenían Go, Rust, Kotlin, eh, Java. Eh, todos estos lenguajes modernos habían un GET, ¿sí? Identificamos un GET. A veces muy complejas, a veces dependiendo de, de muchos frameworks. Y desde ahí, hace un, también un par de años atrás... Eh, uno de, no, de nuestros founders, Sanjiva, ha empezado a crear este lenguaje y Sanjiva es el, el tipo que, que tiene su marca, tiene su registro en, en, en el mundo de software, en el mundo de internet eh, es un, es, este señor es responsable eh, trabajó en IBM por muchos años en el equipo de pesquisa y desarrollo y y ha contribuido, ha trabajado en padrones como Web Service y XML. Es un tipo que está muy dedicado a estos temas. Y es el mentor de este lenguaje. Un lenguaje que va a revolucionar la forma como creamos y trabajamos con microservicios. Por ejemplo, en este, en este pedacito de código que vemos acá, es, eh, lo que estamos es poniendo un deployment en Kubernetes, definiendo seguridad en OAuth poniendo métodos, escuchando, un ser, eh, haciendo un bind para un servicio HTTP, él le manda un endpoint en Twitter. Un, un par de líneas de códigos, qué sé yo, 20 líneas de códigos acá, tenemos todo eso en este lenguaje. Muy, muy, muy interesante. Y también, por fin, no me gustaría quedarme mucho acá, es, es decir que tenemos soluciones específicas para eh, industria. Open Banking es otro tema que para el año que viene es otro tema muy interesante para todos acá trabajar. ¿sí? Eh, utilizando la suite que acabo de compartir, vamos a poder tener servicios para Open Bank, Health Care, GPR. Y como, vale, Roberto, una, una pregunta hipotética acá. Ok, entiendo que la tecnología es open source, qué wso WS2 puede apoyar a nosotros? A base de una suscripción, ¿sí? La, el código de la propiedad intelectual es compartida con ustedes, pero tenemos nuestro equipo de ingeniería, Product Manager y otros servicios alrededor donde hacemos los parches, los updates, 24, soporte 24 por 7, eh, servicios de consultoría, todo eso, ¿sí? Treinamientos, eh, online, nuestros treinamientos son free, online, pero también tenemos treinamientos customizados, certificaciones, o sea, eh, hay varias formas de trabajar, de interactuar con WBCO2 a través de, de una evaluación, su de un trial, en proyectos de eh, Quick Start, donde podemos ofrecer un. un Servicios para, para instalación, para un, una prueba de concepto, algo rápido y también otros temas que, que soportamos esta jornada, ¿sí? Entonces, eh, mucho gusto, eh, creo que me quedé en tiempo acá y cualquier cosa que quieran saber sobre el WCO2 en la región, cómo podemos soportarles, ¿Cómo podemos cambiar informaciones, trabajar como parceros, como partners? Eh, parceros es una mala palabra, perdóname. Trabajar como partners y, y, y tenemos eh, este éxito eh, en la región, pues pueden llamarme, soy Roberto, eh, at wso2.com, este es mi email. Muchas gracias. Jesús, ¿estás por allá? Ok. Buenos días a todas las personas presentes. Entonces, vamos a, a introducción a, a la parte de las metodologías ágiles a nivel de integración. Vamos que este ha sido uno de los, de los problemas que, que hemos eh, ido encontrando en la experiencia de los diferentes proyectos. Y el problema como tal lo podemos identificar es debido a que durante muchos años... La liberación de aplicaciones no tuvo en cuenta eh, la parte de su integración con otras aplicaciones. Era algo que se veía como una característica adicional, pero no eh, importante para, las, para esas aplicaciones. A medida que el, la tecnología se ha movido, lo que, se ha, lo, lo que vemos hoy en día es que todas las, las aplicaciones están buscando en ser distribuidas y al tener aplicaciones distribuidas ya la interoperabilidad o la integración de, de diferentes aplicaciones no es algo deseable sino es algo que debe estar desde considerado desde el inicio entonces uh, cuando ya se traslada este problema de la integración hacia el desarrollo y el, hacia el diseño y desarrollo de aplicaciones ya entonces empiezan a darse un problema debido a que las metodologías ágiles inicialmente fueron consideradas para que en la liberación de aplicaciones fuera mucho más rápida. Pero en los proyectos de integración, los que hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos de integración... Eh, nos vemos a, ante la realidad que eh, estos proyectos se transforman en el cuello de botella, puesto que a nivel de desarrollo, las aplicaciones sí si se utilizan metodologías ágiles, eh, la liberación es mucho, más, eh, es mucho más rápida que el proceso de la integración. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se busca a, a, en este caso? Es cerrar esa brecha que hay entre la integración, y el desarrollo. ¿Vale? En este caso, aquí podemos ver cuál ha sido la evolución de, ese, de, esas, uh, de los patrones de arquitectura. Cómo hemos pasado de arquitecturas de una sola capa, donde todo, eh, todas las funcionalidades y diferentes eh, responsabilidades estaban dentro de un bloque de software, que eh, hacía muy difícil su extensión o su mantenimiento. Y cómo hemos llegado a hoy en día tener las arquitecturas eh, de microservicios que eh, representan parte de lo que es eh, la más alta evolución a nivel, de, a nivel de arquitectura modular. Entonces ha sido un paso que podemos ver ahí a nivel de las arquitecturas. Las metodologías también, eh, como también ha sido una, una parte esencial en estos diferentes procesos, a nivel de desarrollo eh, vemos cómo ah, arrancamos por una arquitectura en cascada que era muy poco ágil y ya empezamos a hablar de otras arquitecturas, eh, a, eh, otras, perdón, otras metodologías ágiles como la que quizás es una de las más conocidas, que es Scrum del, de 1990, y ya tenemos otras como TOGAF, Kanban, SAFE. Esto lo que se busca es poder unir estas eh, dos líneas de tiempo en, una, para, en, en un proyecto, al interior de un proyecto, lo que buscamos es poder tener estas dos líneas, debido a una, por un lado teníamos la arquitectura y por otro lado teníamos las metodologías. O este sea, es un ejemplo de algunas compañías eh, tienen metodologías o consideran que, que están haciendo desarrollos ágiles, pero están en unas etapas iniciales de la, de la implementación de algún tipo de integración ágil. La palabra ágil es una, una unión entre cascada y ágil, que sería como una cascada rápida, donde aún se observa que la integración la parte del procesamiento de mensajes, datos y seguridad sigue funcionando a nivel de cascada. Tenemos que esperar en los proyectos de integración a que cada una de esas fases vaya terminando para poder iniciar con la otra. ¿Vale? La cascada rápida lo que hace es que este proceso sea iterativo, sin embargo, sigue siendo muy poco ágil. Y uno de los... Uno de los retos para las organizaciones eh, hoy en día, con la velocidad del mercado y de los cambios, es poder eh, ser más eh, ágiles y poder responder más rápida, de una forma más rápida, a las demandas de el, del entorno. Eso hace que las compañías sean más competitivas. Entonces, ¿qué buscamos acá? Si ustedes miran las, lo que se es establecer arquitecturas de bloques que me permitan ir transitando de arquitecturas de capas, como la que habíamos visto anteriormente, que era basada en una cascada rápida, a arquitecturas eh, que es, han sido denominadas eh, celulares o basadas en células, donde cada componente de arquitectura me permite eh, establecer un bloque de construcción que me lleva a utilizar ese bloque de arquitectura dentro de otra solución, ¿vale? Entonces, ya no, ya no estamos hablando de una única arquitectura a nivel de la, de la organización, sino diferentes eh, componentes llamados células, donde de por sí son una, un, una arquitectura que me permite componer otras arquitecturas. Entonces, este concepto se tenía a nivel de software con... Los servicios y los microservicios en sus principios de diseño eh, que permitían que estos eh, fueran objetos de composición para otras funcionalidades, ahora está trasladado a la arquitectura. Y es que mi arquitectura puede componer otras arquitecturas. Y esto da flexibilidad a las compañías porque permite eh, establecer eh, eh, arquitecturas híbridas. Ya, no mi, ya mi arquitectura... De solución No debe estar basado en un único producto o en una única tecnología, sino puedo mezclar diferentes tecnologías en una misma uh, solución de arquitectura, ampliando el rango de, de posibles soluciones a los problemas que se me enfrentan y permitiendo la, la, la posibilidad de adicionar otros bloques de arquitectura. Y para esto es importante el, el, la, el concepto Open Source. El open source, eh, no, uh, digamos, su filosofía de, de su concepto no, no, no está enfocado en limitar a, a las personas a un uso de un único producto, sino es abrir la posibilidad de ser usado en conjunto con otros productos. Y esto es algo muy importante en las organizaciones hoy en día. Entonces, qué es importante eh, tener en cuenta. Muchas veces cuando se intentaban, eh, es, eh, se, se establecían los diferentes modelos de madurez de las compañías, lo que, se, lo que se intentaba hacer era llevar la compañía de un modelo A, de un estado A a un estado B, ¿cierto? Pero era un todo o nada. Yo movía a la compañía eh, en sus diferentes líneas y eh, esperaba que esto fuera eh, algo que se lograra a través de diferentes procesos. Sin embargo, el modelo de madurez que se presenta, eh, que se proponen estas metodologías de integración ágil, es una autoevaluación de la compañía, donde ella determina eh, a través de una autoevaluación en qué nivel se encuentra y hasta dónde quiere llegar. Y cada nivel que va eh, eh, avanzando, apoya los diferentes procesos para irlos moviendo. Entonces no necesitamos que la compañía se ubique en su totalidad eh, en un nivel, sino podemos mover diferentes procesos a unos niveles más avanzados, eh, más más avanzados de madurez y que estos vayan aposando, apoyando otros modelos. ¿Cuál es la cuál es la idea en este en este caso? Lo que buscamos es que mediante un modelo de madurez utilicemos la metodología y la arquitectura, ¿vale? Esas tres serían los eh, sustentos que me van a permitir realizar una integración ágil. ¿Y en sobre qué vamos a utilizar eh, esos tres procesos? Vamos a estar, se deben trabajar sobre el grupo de personas que tiene la compañía, ¿cierto? Los procesos de la compañía y la tecnología. Esto... Eh, está apoyado en las personas, toda la parte de la cultura organizacional, porque requerir, eh, se, requerir, se requiere perdón, que las empresas promuevan cambios culturales. Muchos de los, de, los, de, las, de los inconvenientes que se encuentran en los proyectos es que hay eh, por parte de las personas rechazo a esas nuevas metodologías o tecnologías que les van a apoyar su trabajo Y a nivel de tecnología va a estar eso soportado por la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero modificar y utilizar más componentes tecnológicos y, y, y, y aprovechar la diversidad del de mercado en las diferentes soluciones, la arquitectura tiene que apoyar eso. Por lo tanto, la arquitectura me debe... Eh, ser un facilitador y no algo que me restringe a solamente utilizar una tecnología. Personas, procesos y tecnología se alinean y van a apoyar para la, el, la, el alineamiento digital de la compañía, para que esto sea coherente con los cambios. Entonces, WS2 me permite una plataforma, nos permite, provee una plataforma que eh, nos ayuda a apalancar este proceso de una arquitectura para la agilidad. Y, se y el focus como tal es la escalabilidad, la mo modularidad y que tengamos una descentralización. ¿vale? Los procesos centralizados han tenido, a través de los análisis, se ha, de, se ha podido... Evidenciar, que generan un red, no son ágiles, puesto que las ideas vienen desde una sola fuente y bajan hacia las personas que estamos encargadas de las partes operativas. Pero los modelos, eh, cuando tenemos eh, eh, modelos descentralizados y equipos que están autogestionados, se observa que esa creatividad que viene de las personas se potencializa puesto que es desde ahí, desde esos equipos, donde salen las ideas de mejora y soluciones a diferentes problemas, ¿vale? Los modelos centralizados, es, eh, mucha de esa creatividad se elimina. Y esto es una de las bases de los modelos open source, de permitir esa creatividad, de darle a las personas la, la, el poder de, de generar nuevas soluciones a partir de las tecnologías que tienen a la mano, ¿vale? En arquitectura arquitectura, que hacia, dónde, ¿hacia dónde apunta? A llegar a las aproximaciones de arquitecturas eh, celulares. ¿vale? Esas arquitecturas celulares son lo que habíamos mencionado anteriormente, esos bloques de construcción. Y la implementación, usar como tal la metodología de WS2 para ser mucho más ágiles. Y la idea es empezar a movernos hacia la derecha, pasar de silos, que es lo que encontramos en muchas compañías, e ir llegando hacia la eh, agilidad continua. Este es el modelo, este es una vista muy general del modelo de madurez, donde tenemos lo que les mencionaba anteriormente, personas, procesos y tecnología, ¿vale? Y cuál es el, el alineamiento digital que se tiene a, la, a nivel de la compañía. Entonces, como les mencionaba, no es necesario que toda la compañía se pare sobre la, la misma columna. Cada compañía puede ir avanzando de acuerdo a su evaluación y acuerdo a su posible evolución. Entonces, tenemos, en el rojo tenemos una compañía, una organización que tiene este modelo de madurez, tenemos otra organización eh, en la azul, la 2 y la 3, ¿vale? Entonces, cada una va a ir moviéndose a través de los diferentes eh, pilares de la, del, del modelo de madurez y eso te va a ayudar a que cada uno de esos avances permita a los otros componentes avanzar hacia la derecha. Entonces, así tenemos el modelo de madurez, pues también tendremos una evolución en la arquitectura. Tendremos esas arquitecturas en capa, ¿cierto? Que es, hoy en día es las que más encontramos en los diferentes proyectos en los que hemos participado. Y hemos visto que han empezado algunas compañías a moverse hacia arquitecturas segmentadas que eh, permiten establecer diferentes contextos funcionales y delegar uh, arquitecturas para esos contextos. La arquitectura en capas es una arquitectura que está muy eh, centralizada en su gobierno y hace que los cambios o las modificaciones para poder responder a las demandas del mercado eh, sean bastante lentos. Estas arquitecturas segmentadas permiten que sean un poco más altas. Y a la derecha ven el, el, el objetivo deseable, que serían arquitecturas celulares, donde cada módulo puede evolucionar de forma independiente y apoyar los otros procesos. Una experiencia que tuvimos acá en Colombia con la CGR nos muestra eh, que inicialmente ellos estaban en un modelo eh, centralizado con sus procesos en cascada. La tecnología eran silos, muchas aplicaciones que no se comunicaban. Y, pues, claro, el alineamiento digital es, eh, estaba separado porque cada una de estas aplicaciones y soluciones respondían a una necesidad puntual. Con, los, eh, con la inclusión de, eh, del Enterprise Integrator, el API Management, han empezado a hacer una evolución y apoyarse en los procesos de, con, con nosotros, WS2, para llegar al la, el estado que es, aparece a la derecha, donde ya tenemos, donde ellos esperan tener ya una implementación enfocada en apps y dirigidas y a nivel de tecnología estarían apoyados con WS2 Enterprise Integrator y el IP ha sido un, un proceso y es, es una, una organización del Estado donde eh, estos tipos de cambios son bastante complejos debido al nivel de burocracia. Sin embargo, a, a través de eh, soluciones open source han podido ir mejorando y, sol, y dar una mejor respuesta a los usuarios, que es el objetivo final de ellos. ¿Vale? Eh, ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Como resumen, los sistemas distribuidos es lo que se busca. Y este bloque que ven a la derecha ya serían bloques de construcción donde podemos incluir ya aplicaciones eh, de microservicios. No, no existen límites establecidos de cuál es la tecnología. Podríamos utilizar servicios, microservicios, etc. Lo importante en este punto es que la, la, la la, el agilismo está enfocado en responder de forma muy rápida a las demandas del mercado. ¿vale? Este es un ejemplo de lo que sería un, una célula a, a nivel de arquitectura. Diferentes componentes que cada una de esas tecnologías puede ser reemplazada por diferentes, eh, como lo veremos ahorita a continuación, como diferentes productos del mercado. Y no está limitado a un solo producto. ¿Vale? Esto es una visión general de lo que sería una arquitectura celular. Donde en cada arquitectura, en cada bloque, cada célula, puedo utilizar diferentes componentes de arquitectura y reutilizarlos en otras o enlazarlos con otras arquitecturas para la solución sin tener problemas de, eh, que nos, de incompatibilidad. ¿Vale? Entonces, esta es... Eh, una visión muy general de lo que sería la integración pasada primero el desarrollo con diferentes tipos de tecnologías open source que permiten apoyar este tipo de de, de flujos y aquí como tal tenemos los productos de WS2 cómo pueden ser eh, estar eh, apoyados por las diferentes eh, tecnologías del mercado para para que sean mucho más ágiles tanto los desarrollos como las integraciones. Entonces, son demasiados productos que tenemos en el mercado que permiten dar esa, esa agilidad. ¿vale? Es otra opción donde se pueden ver productos, tanto open source como aquellos que son privativos, que están, actuando e interactu perdón, que están interactuando en una misma arquitectura, ¿vale? en una misma organización, sin tener los problemas de eh, incompatibilidad. Finalmente, les quería mencionar este ejemplo, eh, eh, fue una solución que se, se, se planteó para 2017 en Jaro, allá en Rioja, que era un sistema para la, el alquiler de bicicletas y lo que se esperaba era que adicionalmente para poder adicional a su función de alquiler de bicicletas permitiera eh, la venta de, eh, de Tickets para eh, event, otros eventos culturales. La solución ya había sido más o menos eh, diseñada. Ya estaba eh, colocándose todo para salir a producción. Y al final se dieron cuenta que existía un problema entre el hardware y el software que se estaban utilizando. Entonces esto es mucho lo que nosotros encontramos a nivel de soluciones a lo que nos enfrentamos. Y generalmente eh, estas eh, limitaciones las, las, las hemos identificado en algunos productos del mercado eh, de sectores eh, privativos donde limitan la interacción con otros sistemas para a, casi obligar a los usuarios a que tengan que adquirir solamente sus productos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos productos open source, nos libertad de poder enlazarnos con diferentes productos y utilizando los estándares del mercado, vale entonces eso era lo que tenía para presentarles hoy, muchísimas gracias por la atención prestada y quedamos al tanto de sus preguntas vale, sí, entonces efectivamente no sé si quieran formular algunas preguntas, las respondemos igual si queda algo pendiente nos pueden escribir, arriba están los correos eh, y pues como les decíamos vamos a hacer una serie más sistemática de entrega de contenido y de información, entonces eh, alguna de esas preguntas se puede convertir incluso en material para una entrega Sí, y puede ser como sí. sugerencia de otros temas eh, sea, sí. estamos listos para escucharles Así es Oh, hay una pregunta acá que, que me enviaron directamente. Que es ¿Alguna comunidad en Latinoamérica donde podemos eh, cambiar experiencias, deudas? Sí, tenemos una, una comunidad en, el, eh, en Slack. Yo voy a poner acá eh, en el chat un link para la invitación. Uh, espérame un link para la invitación, eh, es una comunidad que estamos cerca de un par de meses, estamos en el inicio pero muy interesante porque podemos compartir allá información y e experiencia en nuestros idiomas e interactuar con personas y empresas locales. Entonces eh, en el chat hay un link de, de esta invitación. Eh, a todos que están acá, es un, un convite de nosotros. Ok. ¿Alguien más? Sí, hay una de Jonathan Loss. Oh. Yo, yo vi una, una pregunta de Jonathan. Ahí, esta. Se puede, se puede generar esta capa de integración con WSO2 en contenedores. ¿Qué deberíamos tener en cuenta si es posible? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Jonathan. Si sí es posible, yo, eh, yo eh, en, en el sitio de WSO2, hay un... Cuando, cuando, hace, cuando eliges una plataforma, API o Enterprise Integration, en la parte de download, voy a poder ver que tenemos opciones para Kubernetes, para Docker, para Helm, tenemos todo, todo esto listo con contenedores, hay dos tipos de imágenes de nuestros productos. Las imágenes que, que tienen los parches y los updates, que a estas solo las personas que están con la suscripción se pueden accesar y las imágenes que son construidas para la comunidad para estas eh, cualquier persona puede utilizarla y, y tener acceso a eso yo puedo enviarte un un, un email con con la dirección pero básicamente nuestros nuestro github.com eh, slash WCO2 allá tienen las informaciones, pero si sí es completamente posible eh, utilizar contenedores, orquestar con Kubernetes, con Docker, estamos todo listo para, para ejecutar en esto. Eh, hay otra pregunta de, de Max Cosio ¿Tienes casos? de implementaciones en hoteles. A ver, uh, en hoteles yo creo que hay, hay una sección en el sitio principal de WSO2, que es WS2.com About Customers. Y allá ponemos eh, cómo elegir, elegir un... elegir una industria y si sí, hay... Travel y Leisure. Hay algún, algunos clientes allá, que es Swiss Alpine Club, y también eh, hay, hay otros, otros casos. Pero eh, tenemos un caso de éxito muy interesante en la región, que es de Life Miles. ¿sí? Life Miles es un programa de, de viaje que sí se puede convertir en hospedajes, que se puede convertir en viajes. Es, es, es Life Miles creo que, creo no, es, es el programa de viaje de Avianca, ¿no? Eh, pero ahora sí se va a convertir en una empresa independiente y tiene todas las soluciones de WC2 allá. Así es, okay. Ok. Ah, respecto a integraciones con IoT. Bien, eh, eh, otro tema muy importante. Nosotros, ah, nosotros teníamos una plataforma de, de IoT, sí, que que tenemos casos de éxito también en la región. Pero IoT, en este momento, eh, un partner. La equipo de, de, de, de WSA2 que manejaba IoT ahora empezaron a una empresa que es una empresa partner de WSA2 Ellas ellos van, eh, están involucrados, eh, eh, involucrados eh, comprometidos a evolu evolucionar la plataforma. ¿sí? Eh, no es un tema que, que ahora eh, nosotros manejamos directamente, sino a través de este partner el nombre del partner es Integra si, si me acuerdo bien pero es un tema que porfa me envía un email y te puedo darle instrucciones eh, más directo directamente eh, bien alguna otra pregunta Parece que no. Sin embargo, pues ahí quedan a los canales abiertos. Eh, y pues nos pueden escribir o contactar. Y eh, pues bueno, esperamos volver a vernos pronto, no sé, Roberto. ¿Qué más? Sí. Exactamente. Muchas gracias a todos. Y pues, pues estamos en un momento clave. Y pues bueno, eh, eh, las oportunidades, las soluciones, el mercado está creciendo y seguramente habrá que aprovechar y este tipo de tecnologías eh, seguramente irán en línea con todo eso. Entonces, eh, gracias por participar, esperamos seguir compartiendo con ustedes, que siguen conociendo el equipo nuestro y seguir conociendo sus proyectos, sus, sus perspectivas, sus problemáticas y pues bueno, nos veremos pronto si les parece. Y aceptamos sugerencias de los próximos temas del webinar, ¿sí? A nosotros gracias. que teníamos la idea de hacer un, algo un poco más teórico para poner todos en el mismo nivel, pero los próximos temas nos gustaría de, de presentarles eh, con la, el producto en sí, el uso, una demo, algo así. Entonces, quedemos atentos a sus comentarios. Muchas gracias a todos. Vale, gracias. Muchas gracias. Buen día.